Hola, buscadores. Me he encontrado con una frase de Teilhard de Chardin que, la verdad, parece obvia, pero me gustó mucho. La frase dice, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Puede parecer obvio o puede parecer intrascendente, como se diga. Pero aquí no funciona esa ley matemática de que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí se altera. Es muy diferente una cosa de la otra. En la primera frase, si damos por supuesto que somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, es como casi todo el mundo lo entiende, aunque no se piense en ello, pero se interactúa y se actúa según esta manera de pensar. En realidad estamos dando preeminencia, importancia a lo de soy un ser humano que vive experiencias raras, extrañas, espirituales, como quieras, pero lo que es importante es soy un ser humano. Con la otra frase es soy un ser espiritual que está encarnado viviendo unas uh, experiencias humanas, sí, viviendo en un cuerpo humano, sí, pero no soy un humano. Soy un ser espiritual y es muy diferente porque mi verdadero yo es el ser espiritual, ese al que yo llamo alma muchas veces para hacerlo más corto. ¿no? Mi alma es mi verdadero yo, mi personalidad, ese Josep Gimbernat que ahora os está hablando, este no es nadie, es alguien que momentáneamente, puntualmente, con un corto tiempo está... Actuando en nombre de mi alma, de mi verdadero yo. Pero como yo me considero ser humano, yo soy el importante, yo, Joseph Bernard, cuando en realidad es lo que menos vale. Y eso hace de barrera para que se manifieste el alma a través de mí. Intenta mi ego ser más importante. Y entonces uso la primera frase. Teñard de Chardin, un teólogo jesuita de ya hace bastante tiempo y que era muchísimo más sabio de lo que muchos quieren creer. Piensa tú también en esta frase. Si quieres comentarla o tienes dudas y preguntas en los comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo.